Todo lo que es la gestión del talento humano está centrada en valores, donde la ética, el respeto, eh, el saber escuchar, el saber comprender, el, el querer estar eh, el querer eh, estar a la altura de los otros, el querer en definitiva que los demás participen, eh, es una metodología que implica un compromiso cada vez mayor con... Eh, la capacidad de generar talento que tienen los demás, nosotros no, he, no hemos tenido habitualmente una formación centrada en el servicio, en la innovación o en la colaboración, sino que más bien hemos sido educados en, eh, en sistemas, ¿no? en, en, en decir, bueno, tengo ya un conocimiento que ya está preestablecido, que está escrito en los libros de texto, a los cuales yo me tengo que enfocar. que conocimientos lo que se tiene que tener hoy son habilidades, no la habilidad como para estar a la altura de los, de los nuevos cambios, la habilidad como para estar a la, a la altura de los nuevos desafíos, la habilidad para escuchar, la, la habilidad para incorporar a una persona que es psicológicamente, y lo tenemos que ver así, es diversa, entonces eh, justamente lo que se busca a través de este programa es hacer que que la diversidad al final juegue a favor de la innovación y de la creatividad y que eso en definitiva sea una transformación a que la, el mismo proceso educativo sea mucho más amable, mucho más inspirador eh, y algo que en definitiva esté más al alcance de lo que es la juventud, que se acerca a las aulas y que también para los mismos profesores sea un lugar donde la gente realmente esté a gusto. De hecho, todo este, esta, este programa de, de gestión del talento en las organizaciones eh, ha resultado inclusive para la misma facultad una posibilidad también de transformar el modo de, eh, de dar docencia en el aula. Entonces el programa, que tiene, el programa que tiene la facultad para innovar en el aula eh, deriva de esto y hay un cambio de paradigmas, ¿no? de lo que es eh, una enseñanza eh, centrada justamente en los conocimientos a una enseñanza más bien centrada en el aprendizaje.